Bueno, que el presidente Donald Trump que pasará la historia como el presidente que más daño le ha hecho al sistema organizativo de una dictadura a la disciplina de la ley. Él pudo aportar en algunos aspectos económicos, pero en cuanto a algo de tanto valor como es el temor a las leyes, este señor contribuyó a que los norteamericanos eh, respeten y no le tengan temor a las leyes norteamericanas. Por suerte a ese señor le queda horas, porque ya mañana hay cambio de gobierno. O mejor dicho, cambio de presidente. De sistema político no podemos esperar mucha cosa. Porque si algo ha hecho grande Estados Unidos que existen solo dos partidos. Existen cositas, partiditos, partiduchos y hasta de izquierda hay partido. Pero dos partidos de fuerza como son los republicanos y los demócratas que desde el punto de vista político y de la política al exterior no hay por qué esperar tantas cosas. Porque Estados Unidos se ha hecho grande porque aunque tenga dos partidos, no tiene dos do doctrinas que tú puedas decir a qué se inclina por el socialismo y a este se inclina por el capitalismo. No, los dos se inclinan por una sola cosa, los intereses de Estados Unidos. Luego, y hay una muestra eh, cómo en el mundo cada día va descendiendo la calidad de los líderes que tienen que llegar. Pero eso no es en Estados Unidos. Aquí, en el mundo, están llegando gente a los puestos de poder que unos años, hasta qué será mil o cien años, cuando usted oye mencionar a un Le a Alejandro Magno, cuando oye usted oye mencionar a un César, llegaron a ser emperadores. pero es que en ellos... Tenían las condiciones humanas extraordinarias Mientras que en la medida en que avanza eh, La generación de políticos que están llegando eh, Es una vaina como live, Algo medio así, medio ficticio Sin la profundidad con que se requiere Para determinado puesto Dos muestras le voy a enseñar esta noche de, que, de que, cuál es el político que está llegando a sitio clave en países grandes Como es precisamente Estados Unidos Esta es la vicepresidenta de Estados Unidos Su, su grandeza, entre las cosas que le ha hecho que la gente vote por ella Es la chulería con que ella viste Kamala Harris entre su virtud está que es negra, pero que eso tampoco es un problema de otro mundo. Porque Obama era más blanco con los ojos verdes que cualquier blanco. Desde el punto de vista político y de la defensa de Estados Unidos. Entonces, esta es la, la nueva vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que parece más un modelo. Eh, miren ahí toda esa foto. Ella se caracteriza porque tiene... Eh, una colección de tenis convergía, que se le decía de esos tenis eh, de los tenis convergía eh, vestir así media simple eh, y eso es lo que está llegando en el mundo ahorita a mí me da miedo eh, que esa, ese estilo eh, no llegue a superar la capacidad intelectual profesional, política, que se debe tener para ser la vicepresidenta de un país que después del golpeo que Donald Trump le dio al estilo disciplinario de la dictadura, a la disciplina de la ley, que venga una chulería con su tenis, con su vaina, una cosa que parezca más un modelo que otra cosa, eso es sumamente peligroso. Hace uno o creo que 15, más o menos de 15 a 20 años, yo escribí una novela que se llama El, el Último Soldado Macho. En esa novela yo planteo, hace 20 años, que en 20 años los gays, los homosexuales, eh, los maricones van a tener en el mundo puesto clave, planteaba yo, o sea, que su crecimiento, su aceptación social, le iba a permitir llegar a puestos clave. En ese entonces, recuerdo yo que la periodista Odili, me decía a ella, Manolo, para escribir un libro con tanta definición y creencia sobre los gays, es que tú eres gay, y yo le dije a ella, tú sabes que estoy en duda, cuando viene a ver, tú me ayudas a curarme la respuesta fue sorprendente porque había mucha gente pero lo importante es que yo vengo planteándola a ustedes que en el mundo los gobiernos están llegando gente live o sea, gente que no tiene la profundidad eh, porque tienen cosas añadidas que ponen en duda que realmente exista la fortaleza que se requiere yo diría que solamente en política eh, en deporte hay una situación que aquel que no tenga condiciones en de deporte el deporte lo explota si usted no tiene un buen brazo él le demuestra el deporte le exige y usted tiene que salir reventado pero en política cualquier mierda te llega a ser presidente cualquier carajo te llega a ser regidor Cualquier tipo te llega a un puesto como el caso de Brasil, eh, un país que apenas son 5 mil millones, algo así, o 5 millones de kilómetros cuadrados que tiene Brasil más pequeño que Estados Unidos. O sea, Brasil es un imperio y ha caído en manos de un tal Bolsa Nora, una vaina que realmente ha dado muestra también, igual que Donald Trump, que no hay nada. Entonces quiero enseñarle una de las personas que va a tener un puesto clave. Ustedes ven esa rubia que ustedes ven ahí. Ella es transgénero. ¿Qué significa? Ella es hombre, pero eh, ha decidido inclinarse hacia la línea de ser mujer. O sea, hacia, hacia la línea de ser mujer. Y ella va a ser, tiene un puesto de alta categoría. Pero yo no estoy diciendo que eso es malo. Eh. Le estoy diciendo eh, cómo anda el mundo y qué son de las cosas que están llegando. Para mí eh, Biden domina a una mujer transgénero para un puesto de alto nivel en salud. Parece que ella domina el área de la salud. Ese es Ella es todo un hombre, pero en su vida ha decidido ser mujer que no tiene nada. No estoy criticando esa parte. Le estoy diciendo lo que está llegando. Entonces ella eh, puede hacer pipí, si quiere lo puede hacer parado, pero también también lo puede hacer sentado, o sea, como ella quiera. Eh, esa, esa persona. O sea, no tiene nada de malo lo que quiero dejarle entrever eh, esa realidad. Por ejemplo, anoche, eh, quiero que el máster grabe esto por pues, si el jueves sea el programa que nosotros tenemos pasando.